Hola, hola, buenas a todos, aquí se van comentando un día en la taberna y hoy volvemos con una nueva batalla de Total War Warhammer 2 online, esto es un arranque clasificatorio. jugamos con una lista de altos elfos eh, no muy complicada, estándar, no tiene mucho, o sea, tenemos un poquito de línea, leones blancos de gracia y... Eh, la guardia del fénix dos batallones de guardia del fénix un poquito de arco y artillería para apoyar y por último tres unidades de yelmos plateados para cargar y a ver si podemos llegar a, la, a su línea de proyectiles etc jugamos contra el imperio entonces el imperio normalmente suelen tener un montón de proyectiles o, o cañones de C que te quieres quitar rápido de encima, entonces de ahí el hecho de invertir tantos puntos en la, en la caballería que ahora veremos cómo funciona dicho esto aparte tenemos la maga que es una maga alta que lo que quería era potenciar lo máximo posible eh, tanto a la guardia del fénix como eh, esos leones blancos para qué? Aguantaran mejor ¿vale? ¿Veis? Coloco ahora con, lo, con la guardia del fénix Un batallón en cada lateral Y los leones blancos de gracia Por la zona de retaguardia Para o hacer la cobertura De según esté perdiendo la línea O según ellos acudan con las Con las unidades de retaguardia Acudir yo al apoyo Y, y igualar esa, esa batalla Ya sea con el flanco izquierdo O en el centro o en el flanco derecho Y a partir de ahí Tratar de desbalancear en uno de los costados, entonces la maga nos va, a, tiene hechizos para potenciar la armadura, el daño y para restaurar puntos de salud que siempre nos va a venir bien, porque yo quiero mantener esas unidades lo más altas de vida posible para que no paren de pelear, que combatan y bueno a muerte, entonces, ahora ya tenemos más o menos la formación, bueno, lo de siempre, la línea, luego los arcos, plantamos en el centro, en el centro, el, el lanzavirotes ese, con, eh, sin, bueno, aquí estamos viendo los hechizos de la maga, revisando un poquito, tengo varios hechizos de daño, pero al fin y al cabo no los llego a usar. Todo lo que me hubiera gustado Sí que salen varias situaciones donde se pueden utilizar O te hubiera venido muy bien Esa potencia de fuego Pero no pudo ser Vale, ok, aquí vemos que él despliega ya Imperio Muy ancho, despliega muy ancho Tiene las caballerías Por detrás, tiene como tres o cuatro unidades de caballería Tiene también, vemos Esos eh, morteros y bueno, literalmente morralla en la zona centro entonces empiezan en un poquito las actividades yo empiezo a disparar, él lleva un héroe con arco que esto me parece bastante peculiar no suele ser no, lo normal, pero bueno visto lo visto y tal y como están las cosas, yo digo, vale no, no vamos a tener movimiento así que será mejor empezar a ir hacia adelante él se anima con... Con la hechicera, que seguramente se acerca y nos va a tirar esos hechizos. Y por el momento, tranquilidad. Nosotros gastando proyectiles, desgastando poco a poco. Como veis, él ha adelantado los morteros. Porque nosotros sí que estamos a rango. Y él no. A pesar, a pesar de empezar en la zona de atrás. eh Y yo veo... Vale, ok. Empiezan a salir los disparos de mortero. Vámonos para adelante. Nos escoramos. A ver si podemos entrar de cara. Que no tengamos... Descompensación de flancos y ya ahí poco a poco ir avanzando y resistiendo el fuego Ahora el problema lo vamos a tener con la maga suya Entonces vamos derivando ya hacia nuestro flanco derecho Esa caballería para poder entrar a por los morteros lo más rápido posible Y aquí el problema que tengo es que él ha conseguido Gracias a los morteros y su héroe con arco reventarme el, los lanzavirotes y dejarme solo Una unidad de lanzabirotes dentro de ese batallón Claro, nosotros con eso Hemos perdido una barbaridad Y ahora, fijaos con esto Le metemos un hechizo de daño Que le hace un montón de daño A una, a una única unidad Empezamos a disparar con los arcos También, con suerte Enganchamos con el héroe a su propio héroe y yo para mí que se olvidó completamente porque llegamos a hacer la carga, le metemos ese daño, tiramos los hechizos, somos capaces de colapsar ahí en medio y se va con muy poco liderazgo, casi la mitad de vida y nosotros somos capaces de corregir la línea y aguantar ahí de nuevo. Ahora avanzamos, mirad los yelmos plateados, los metemos a piñón entre toda su línea, él ya está moviendo los morteros porque se ve desde aquí, pero no podemos evitar perder. O sea, miren, mire, entramos a muerte, ahí veo que me van a arrinconar y uop, me giro y pillo a su maga. Claro, la pillo de cara, la dejo sin moral, una carga de tres unidades de Yelmos plateados, es una barbaridad. Él parecía que estaba más o menos medio distraído, ahí ya dejo la unidad de lanceros y con eso es suficiente, pero aquí es donde empieza la fiesta. Él empieza a colar ya sus unidades también de, de caballería y yo lo que quiero es aprovechar lo máximo posible esas meles que ya están formadas para con los yelmos plateados entrar por la zona de atrás y tratar de ganar ventaja con las cargas. Ahí no sé por qué, se me queda rayada y claro, yo me pongo nervioso y digo, hola, hola, hola, ¿qué está pasando? Y no me da tiempo a gestionarlo todo Pero bueno, poco a poco Tenemos una melee ahí muy bien formada Es una lástima porque no hemos podido Ahí es donde me pongo nervioso Digo, no sé qué está pasando Dale al escape A ver si deseleccionamos el hechizo Pero bueno, cosa del momento Aquí, claro, yo con esta melee me pongo súper nervioso Porque tengo toda la caballería trabada Trato de curar a esas unidades, a mi héroe que no pierda tanta vida, la maga se me queda desprotegida, los arcos, ya no le estamos sacando tanto provecho su hechicera, si la veis al fondo, como llevaba al caballo al fondo a la derecha, ya ha recuperado la moral, pero la tiene ahí olvidada porque él está tratando de gestionar todas las unidades de, de mitad de la melee, y claro, con las cargas y todo el grupo que tenemos ahí en medio nosotros hemos salido victoriosos entonces, a partir de ahí claro, yo empiezo a Perseguir sus unidades, a tratar de recoger esos restos, pero problemas, él tiene más unidades frescas en la zona trasera, en su retaguardia, tiene también ese mortero que no para de disparar, hay que hacer movimientos para ponerse en, en faena, entonces desvío ahora los leones de gracia para hacer frente a las unidades paderos, nuestra unidad de lanzapirotes, como ya no tienen lanzapirotes, simplemente son unidades normales y ya está. Y ahora el problema es que el campo está tan tan tan abierto y tan disperso, nervios 2 otra vez. El campo está tan abierto y tan disperso que yo no soy capaz de focalizarme en una zona. Tengo ahí esas balas de plata que nos van a suponer un problema brutal y ahora viene la fiesta ahí como se puede ver en el flanco derecho tienen una de alabardas, una de balas de plata tienen el mortero otra vez nuevo bueno nuevo, tienen el mortero fresco eh, la mag que sigue sin utilizarla esas dos unidades que hay trabadas contra nuestros lanceros entonces yo voy a tener que lidiar ahora con todo ese grupo de batallones y yo ya estoy bastante tocado tengo aquí estas unidades de la guardia del fénix que son... Obvio, con su destreza Me van a hacer la partida O me deberían hacer la partida Entonces, trato de apretar a su héroe Que ya él se lo ha olvidado Intentando, intentando Pensar en, vale Si mata a su héroe, ellos van a perder Un, un montón de moral, van a perder eh, Una de las unidades Más importantes del ejército, por no decir La que más, y con eso Y con eso Ganamos la partida y me, claro, me voy a muerte detrás a por él. Aquí, uno de los fallos que sí que he tenido es... Cuando esa unidad de la izquierda, la guardia del Fénix, va persiguiendo a esos espaderos... Lo tenía que haber ignorado totalmente. Es una unidad que se va a salir seguramente por el margen del campo de batalla, pero ahí ya reacciono muy tarde. Estamos tratando de recuperar aquí esta zona, pero... Continuamos con el problema de las balas de plata Que tienen una unidad entera de balas de plata Su héroe ya lo hemos derrotado Y ahora él viene a colapsar sobre mi héroe Entonces El héroe más o menos está bien Ah no, no lo hemos derrotado, está ahí, sigue ahí Lo ha conseguido trabar Ha conseguido trabar a mi héroe con sus alabarderos Y nosotros estamos tratando de conseguir eh, acorralar al suyo Problema perdemos nosotros el nuestro entre las cargas, se nos echa a perder, su caballería es más fuerte que la nuestra y consigue derrotarnos, pero bueno, poco a poco equiparamos las zonas. Claro, y aquí aquí, aquí es donde se ve o donde se hace notar el problema. Él ha conseguido dejar aislado una unidad de mortero, una unidad de balas de plata y una unidad de alabaderos que ahora van a ser un problemón aquí con la maga trato de salvar a nuestro héroe pero ya está súper bajo de moral súper bajo de vida y muy lejos de rango nos hemos ido ahí persiguiendo unidades prácticamente sin sentido bueno, el héroe sí que tenía sentido perseguirlo pero fuera de eso ahora perdemos nuestro héroe él sigue teniendo en suyo tenemos las dos guardias del fénix ahí aisladas y muy lejos de esas balas de plata tratamos de cazarlas por la zona de retaguardia pero, veis, él con el modo escaramuza es capaz de movilizarlas, hace la cobertura con la caballería, etc. Y ahora va a venir el punto crítico de la partida. O sea, en este momento, es que mirad las descargas de las balas de plata, ¿eh? Les afectan a la guardia del Fénix una burrada. Entonces, el punto crítico de la partida va a venir en el que, teniendo ahí esa unidad de balas de plata, él va a ser capaz de... Si hace bien las coberturas, destrozarme. Y, y yo sabía que eso era uno de mis problemas, o que iba a ser uno de mis problemas. Ahí trato de volver al combate, más o menos, tratando de solucionarlo un poquito. Pero nada, aquí hemos perdido los leones de Gracia Y aquí, bueno, recupero las unidades que están perdiendo el liderazgo. Pero aquí trato de venir con esta unidad de lanceros, cargar hacia esas barras de plata, porque yo sé que es la el batallón que me va a dar la partida, ahí vuelvo a perseguir unidades que están muy cerca del margen del mapa, yo pensando que puedo hacerme con, con su héroe y ellos perdiendo al héroe van a perder un montón de moral, claro a mí me sale más rentable matarlo que que se vaya del mapa. entonces donde se encuentra me tiro a muerte con la guardia del fénix a perseguirlo digo bueno voy a por él y lo mato y ya está pero no es así si os fijáis no llego porque Suero es mucho más rápido la guardia del fénix al la velocidad que tiene es muy baja entonces ahí suero ya sale del mapa ellos pierden moral pero no pierden tanta moral como si yo hubiera eh, conseguido derrotarlo y claro, ahora estamos en desventaja. Las guardias del Fenix están muy lejos del, del resto de batallones. Donde se está cociendo de verdad la batalla es aquí, contra esas balas de plata. Estando cuerpo a cuerpo sí que podíamos destrozarlas, pero ahora vuelven a ganar distancia. Me traban ahí la unidad de lanceros y a la maga. Y con eso nosotros tenemos muy poco que hacer. ¿Veis? Mirad cómo giran ahora buscando un tiro limpio a mis unidades de lanceros o... ...yendo a buscar ya a las unidades de, las guardias, de la guardia del Fénix. Con esto, claro, daos cuenta, me va a tirar a los espaderos de cara... ...la guardia del Fénix no llega y él está comenzando ya a disparar... ...con ese, con ese batallón de mortero, con esas balas de plata. Mira, mira, mira, qué destrozo. Es que antes de llegar a contactar con los espaderos, con los hijos de Sigmar... ...entre el mortero y las balas de plata, me revientan esas dos unidades... Yo, claro, tratando, yo pensé que la partida la teníamos ya en cuanto suelo se marchaba, pero es que ese problema de no haber conseguido o no haber sido capaz de entrar a las balas de plata y reventarlas nos ha costado literalmente la partida. Así que ya sabéis, si tenéis que jugar contra Imperio y llevan balas de plata, sí o sí, porque es una unidad súper importante cuando juegan contra ejércitos de. Eh, bueno, acorazados, digamos. Con, con mucha armadura, las balas de plata Es algo que tenéis que ir a buscar con la caballería O con la artillería, sí o sí Mirad, fijaos en esta descarga Brrrr. Creo que no llegan a disparar Porque están los hijos de Sigmar No lo sé, pero bueno, el caso Los morteros libres Nosotros no hemos podido hacer nada contra ellos Nos han reventado las balas de plata Recuperar unidades ahora Es absurdo porque está todo Tan lejos que ellos van a tener tiempo de con tranquilidad, tirar un tiro limpio y acabar de reventarme. Y fuera de eso, muy poco podemos hacer. Ahora nada, o sea, ya veis cómo está la cosa. Falta simplemente perder la moral de las, de las tropas y ya está. Yo trato de redirigirlo y a ver si podemos ahí desesperadamente llegar a derrotarlos. Pero nada, se... Se consume la moral, las tropas se van ir perdiendo poquito a poquito, van huyendo, él nos está reventando básicamente y perdemos la batalla. No sé, en general, ha estado bien, ha sido un buen enfrentamiento, de hecho por eso lo traigo al canal, porque me ha, parecido, me ha parecido bien, pero a destacar ese fallo. O sea, una condición de victoria como eran las Guardias del Fénix, que eran para mí, tanto las Guardias del Fénix como los Yermos Plateados, que eran las unidades que me tenían que dar a mí la batalla... No las hemos podido aprovechar bastante. Simplemente, simplemente, porque perseguíamos unidades que no merecían ser perseguidas. O sea, una unidad de la básica del, del imperio. ¿Por qué la persigues? No la persigas, no, no te se cuenta, simplemente date la vuelta, gírate y ve a buscar los arcabuceros que te tocan, esas balas de plata, esos morteros que te hacen una barbaridad de daño, te hostigan muchísimo, claro, o sea, ahí veis, ahí veis los puntos o la, las bajas que hemos hecho, 124, 142, 125 con las unidades pesadas o las que tenían que ganarnos la partida. ...ha estado muy bien... ...son muchas bajas... ...pero claro... ...ves las balas de plata... ...2300 valor de daño... ...esa otra de alcabuceros... ...270... ...bueno no ha sido tanto... claro las, ...las cuatro caballerías que él tiene... ...que son caballeras de choque... ...de entrar a limpiar... Brum, ...y además... ...entre comillas baratillas ...si no me equivoco... Esta, ...esta caballería del imperio... ...vale 900 puntos... ...o algo así... ...y el resto morralla ...para parar... El, ...el choque... ...y dar ventaja... ...a sus balas de plata... ...bueno... No sé, lo dicho, ha quedado ahí y lo de siempre. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Adiós.